Hola, pues vamos a continuar con las técnicas de evaluación de los ritmos de tejido adiposo y os voy a contar lo que hacemos normalmente en nuestro laboratorio. Bueno, tal y como hemos visto en otros módulos, los relojes periféricos existen, es decir, no solamente tenemos un reloj central, también tenemos relojes periféricos en distintos órganos y tejidos. Y nosotros nos planteamos hasta qué punto existía un reloj periférico en el tejido adiposo, en la grasa corporal humana. Para estudiar eh, estos ritmos circadianos se han analizado de distintas maneras y depende del grupo de investigación o del objetivo que queramos alcanzar. Por ejemplo, se han hecho biopsias seriadas eh, a partir de liposucción, es decir, en un individuo cada cuatro o cada seis horas se extraen diferentes biopsias para conseguir estudiar el ritmo. Como comprenderéis, este estudio o este tipo de análisis es muy invasivo, ya que tenemos que hacer varias biopsias a lo largo del día en el paciente y además solamente nos permite estudiar los ritmos en el tejido adiposo subcutáneo. También tenemos otras técnicas basadas en una única biopsia, a partir generalmente de cirugía, en el que en este caso ya podemos coger grasa subcutánea justo debajo de la piel y grasa visceral. Lo interesante de este tipo de análisis es que solo se coge una biopsia, además se aprovecha la cirugía del individuo, luego no es invasiva, y eh, estudiamos cada cuatro horas el ritmo eh, seis veces al día dentro del cultivo, es decir, in vitro en la placa. Lo interesante de este estudio es que nos permite además analizar esplantes de tejido adiposo, que significan trozos de tejido completo fuera del cuerpo, y además adipocitos aislados, es decir, utilizamos colágenase y podemos separar los adipocitos de los preadipocitos y por lo tanto estudiar la célula aislada. Últimamente se están estudiando también otras optativas o otras posibilidades como son las líneas celulares comerciales, tanto de subcutáneo como de visceral, eh, pero el problema de esto es que en humanos hay muy pocas líneas comerciales y en este sentido, la ventaja que tienen es que se estudian los ritmos circadianos del tejido adiposo, pero sin tener que recurrir a cirugía del individuo. Dentro de las biopsias seriadas, como hemos dicho, se obtienen cuatro biopsias al día, a veces hasta seis. Es muy invasiva y lo más interesante es que, además, eh, nos permite estudiar los cambios en los genes reloj pero no nos permite identificar si ese reloj es propio del tejido adiposo o está marcado por el núcleo supraquiasmático ya que no estamos extrayendo el tejido del individuo luego esos ritmos podrían existir y solamente porque el núcleo supraquiasmático está mandando señal Las líneas celulares humanas de tejido adiposo eh, la desventaja que tienen primero es que no es tan fácil estudiar los ritmos eh, no está tan claro que mantengan estos ritmos in vitro y segundo que no se pueden comparar las características de ritmo con las características del individuo cuando nosotros hacemos los análisis en explantes los individuos sabes quiénes son, qué índice de masa corporal tienen, sabes su edad es decir, puedes estudiar las características y comparar el ritmo en tejido adiposo con las características de la persona sin embargo las líneas celulares desconocemos de qué persona inicialmente provinieron todas estas células. Nosotros hemos hecho generalmente la técnica de una sola biopsia. Aunque nos permite, como hemos dicho, estudiar los ritmos endógenos y además en tejido visceral y subcutáneo y solamente hace falta una única biopsia, tiene también problemas. Es una técnica invasiva, es decir, tenemos que ir a cirugía. Además, es necesario emplear una gran cantidad, de grasa, ya que como tenemos que estudiar seis puntos a lo largo del día, a veces necesitamos hasta 12 gramos de grasa limpia con lo cual esto significa una mayor cantidad inicial eh, obtenida en cirugía porque hay que limpiar, quitar las venillas eh, etcétera, todo el tejido que se ha cauterizado con la operación y por lo tanto es una gran cantidad de grasa solo nos permite estudiar en obesidades severas y además eh, en algunos casos tampoco podemos ni siquiera estudiarlos en este tipo de individuos. Además, eh, los valores que obtenemos de acrofase, es decir, de máxima amplitud y de periodo, es decir, la duración del ritmo de 24 horas o del de, ritmo del día completo, eh, no es fácil, ya que solamente tenemos puntos de un solo día. Por lo tanto, son mediciones aproximadas. Y además, no estamos midiendo in vivo, porque lo que estamos haciendo es congelar y una vez congelado, estudiar mediante PCR la expresión de genes o la proteína por West and blot. De hecho, cuando una vez que cogemos eh, este tejido congelado, extraemos el ADN y hacemos una PCR cuantitativa y además eh, hacemos el estudio de expresión de proteínas en algunos casos, como vemos aquí, eh, por, por West and blot. A continuación, una vez que tenemos todos eh, estos datos, lo que tenemos es que analizar el, el ritmo y para eso utilizamos en general el método cosinor, porque suelen ser ritmos que se ajustan a un coseno, y allí calculamos el mesor, que como hemos dicho otras veces es el valor medio, también la amplitud, que es lo que sube y baja el ritmo en función del mesor, también la acrofase, que es el punto de máxima expresión de estos genes reloj, si es lo que estamos estudiando. Y el periodo, que es la duración de un ciclo, ciclo completo, que esperaríamos que fuera de 24 horas, pero no siempre es así. Por último, otra manera de mirar si el ritmo es robusto es estudiar el porcentaje del ritmo y nos permite validar el tipo de ritmo que estamos estudiando. Pero claro, el cultivo in vitro de estos explantes de tejido adiposo, como hemos dicho, tiene más de dos, varios inconvenientes: una gran cantidad de grasa, no podemos estudiar más de seis puntos si solo 24 horas, porque si no necesitaríamos duplicar el, en la cantidad de grasa obtenida y esto eh, tiene sus limitaciones. Por eso nos planteamos estudiar el tejido adiposo mediante la técnica de bioluminiscencia en adipocitos aislados. La ventaja es que, en vez de 12 gramos, ya utilizamos menos de 4 gramos. Además, eh, se pueden hacer hasta 200 determinaciones a lo largo de 3 días. Luego vamos a determinar de forma muy precisa el periodo y también la amplitud y, además, la duración puede ser de al menos 3 días. Luego, esta técnica es perfecta eh, si lo que queremos es estudiar los ritmos circadianos del individuo. ¿Y ¿En qué se basa esta técnica de bioluminiscencia? Pues se basa simplemente en que cuando se expresa un gen reloj vamos a conseguir que la expresión produzca luz y lo que vamos a ver nosotros es la luz que va emitiendo y vamos a determinar cuándo emite la máxima luz, cuándo emite la mínima luz y así 200 veces a lo largo de tres días luego nos va a dar una expresión in vivo completa y perfecta del gen reloj que estemos estudiando. Esta técnica se basa en la luciferina que, como sabemos, en presencia de luciferasa va a dar lugar a luz. Y lo que vamos a estudiar es el gen reloj bmal, que es uno de los genes que tienen un ritmo en tejido adiposo más marcado y que nos puede hablar de forma precisa de cómo es el ritmo de nuestro tejido adiposo. ¿Cómo lo haríamos? Pues cogemos tejido adiposo de la cirugía abdominal, en este caso no más de 4 gramos, y estas biopsias las aislamos con colagenasa en adipocitos, que son adipocitos maduros y preadipocitos, que son las células que van a dar lugar posteriormente a adipocitos. Esta técnica de bioluminiscencia, eh, lo que, para conseguir esta luz, lo que vamos a hacer es, primero, un lentivirus que presenta un cassette en el que se incluye el promotor del BMAL y además eh, la luciferasa. Eh, este cassette se va a transfectar dentro de las células de tejido adiposo humano. Y una vez dentro, cuando el gen BMAL se exprese, el promotor va a emitir luz, que va a ser captada gracias a la luciferina que se encuentra en el medio. Y de esta manera tendremos un registro de luz durante tres días y con más de 200 puntos durante todos los, los tres días de ciclo. Cuando lo hicimos, eh, que hemos sido los primeros en hacerlo en tejido adiposo humano y la verdad es que ha sido algo muy costoso, ya que la grasa corporal, eh, el tejido adiposo presenta mucha grasa y es difícil acceder a estos genes, pues eh, lo que vimos es un perfil eh, tan bonito como este, de ritmos muy marcados del bebal tanto en los adipocitos maduros del tejido hiposo subcutáneo como de visceral y además en los preadipocitos de subcutáneo y visceral y como vemos en la figura nos encontramos que la amplitud de los preadipocitos es mayor en general que la de los adipocitos maduros y es un ritmo marcado claro y lo interesante es que si nos fijamos en las figuras el último día tiene el ritmo con las mismas características que el primero, lo que nos indica que el ritmo no se está perdiendo a lo largo del tiempo. También eh, con nuestros estudios no solamente queremos analizar los ritmos de los relojes internos, también queremos saber el ritmo que tiene eh, el tejido adiposo como respuesta a una hormona externa. Por ejemplo, hemos estudiado los ritmos de la sensibilidad que tiene el tejido adiposo a la acción de la insulina. Para ello hacemos algo semejante a los esplantes, es decir, cogemos tejido adiposo de operación subcutáneo visceral, cortamos los distintos trocitos de tejido de aproximadamente un milímetro de diámetro, los ponemos in vitro en cultivo y ahí, y ahí añadimos distintas concentraciones de insulina porque eh, el, la cantidad de insulina va a depender del paciente de la sensibilidad que tenga ese paciente a la acción de la insulina. Y posteriormente vamos a medir eh, mediante Western Blot el Acate y Acate fosforilasa, que son una medida de determinación de la acción de la insulina en ese tejido adiposo. Como vemos en, este, en esta diapositiva, la cuantificación de Acate eh, fosforilada y AKT total, es eh, totalmente proporcional eh, a, en función de las concentraciones y, y cambia a lo largo del tiempo, lo que nos va a permitir detectar la acrofase, que es la hora de máxima sensibilidad. Y aquí vemos cuál es el patrón de sensibilidad a la insulina. Vemos que en la, en la figura que es un ritmo de coseno que tiene eh, un, amen, un aumento de la actividad de la insulina al mediodía, es decir, a las 12 y una disminución a medianoche, y también podemos ver en el reloj eh, que tenemos eh, en, en el lateral, en el que se representa con eh, la manecilla del reloj, va dirigiendo a la acrofase, es decir, a la hora de máxima amplitud, eh, perdón, de máxima producción del gen. Eh, la longitud de la manecilla se refiere a la amplitud del ritmo y de esta manera podemos representar de una forma más gráfica a qué hora es la máxima sensibilidad a la insulina del tejido adiposo y cuál es la amplitud de este ritmo. Como ven, vimos en nuestro experimento, eh, a la noche tenemos un 54% menos de sensibilidad a la insulina que durante el día. ¿Y esto en qué se traduce? Pues quizás se traduzca en que eh, si tenemos que comer carbohidratos o queremos tomar dulces, mejor por la mañana. En definitiva, hemos hablado de las técnicas existentes para medir los ritmos circadianos en el tejido adiposo humano. Hemos hablado de biopsias seriadas, de biopsias eh, únicas, de una línea celular comercial humana. Y Con la única biopsia hemos hablado también de la técnica de bioluminiscencia y de análisis de respuesta del tejido adiposo a hormonas externas. Para ampliar información recordar el libro Los relojes de tu vida. Y A continuación estudiaremos las alteraciones que se producen en el reloj del tejido adiposo eh, cuando estamos obesos o cuando dormimos mal o dormimos poco.